Venimos oyendo en las últimas semanas que la inflación está disparada, venimos oyendo y venimos comprobando, eh, pero esto no es na eh, nada nuevo. Durante las últimas tres décadas la capacidad de, de comprar de la clase trabajadora, de, de su capacidad adquisitiva, eh, ha sido ha venido siendo mermada. Eh, han sido sucesivas las crisis tras las cuales los salarios no han subido en, en comparación a, al, a lo que habían subido los precios. Por tanto, defendemos eh, por una iniciativa que presentamos en las Juntas Generales que la Diputación eh, proponga a la, a la empresaria de Vizcaya que arrime el hombro. Eh, Confebás ha salido declarando que todos y todas estamos en el mismo barco, pero sin embargo la realidad es que en ese mismo barco la clase trabajadora, la mayoría social trabajadora de Vizcaya, estamos en la maquinaria. Cuando chocamos contra un iceberg, eh, quienes están en cubierta salen siempre airosos e incluso acaban estando en barcos aún más, eh, más grandes o, o más caros. Sin embargo la clase trabajadora es quien tiene todas las papeletas para para naufragar en estos, en, esta, en estos contextos de crisis. Por tanto, lo que proponemos es que Diputación, que tiene muy buena relación con el empresario de Vizcaya, sin ir más lejos, este martes, eh, tiene la recepción de San Ignacio, junto a, precisamente a la florinata del empresario de Vizcaya, les proponga que arrimen el hombro y que sean quienes eh, recorten un poco sus beneficios, que son los que están en su mayoría detrás de la inflación eh, que vemos eh, en nuestros bolsillos, y que, eh, sin embargo, los salarios sean los que suban en este contexto para que la economía de Vizcaya no se ralentice como se ha comprobado en crisis anteriores. Por tanto, defendemos por medio del diálogo social que eh, diputación que las instituciones públicas defiendan un aumento de salarios para que la economía no se ralentice y para que una vez más la crisis no la paguen los de siempre.